Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, me presento, yo soy Javier Esteban, soy usuario y colaborador de centros juveniles y vengo a proponeros este taller de magia que va a durar eh, dos semanas. Empezamos este sábado y el sábado que viene. Magia es taller Magia 2.0 que forma parte del proyecto de Conecta Juventud 2.0 que es una alternativa de ocio del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid. Eh, la idea que como he comido estos cursos, estos talleres, pues va a ser explicaros dos juegos por taller por clase y luego os propondré dos retos que tenéis que intentar pensar en vuestras casas y yo al sábado siguiente os daré la solución eh, esta semana empezamos el hoy empezamos la primera clase tenemos dos juegos uno que es eh, la posada se llama y es cuento una historia ¿verdad? que está bastante chulo está muy guay y el segundo juego que tenemos es voy a enseñar cómo desaparecer una, una moneda una moneda a través de un vaso de cristal o sea, bueno, bueno, bueno, bueno, y luego dos, dos, eh, dos retos, con billetes, con papeles, la idea de esto es hacer talleres, ya que no podemos salir de casa con materiales y cosas que tengáis a vuestra disposición, pues ya sean billetes, cartas, cualquier baraja de carta usada que tengáis de española, que ya esté pegajosa, esa también sirve. Lo importante es que nos divertamos un poco y matemos el tiempo, así que nada, no me enrollo más y empezamos con la clase. Os voy a contar una historia, este 5 de todo va a ser nuestra posada, y nuestra historia comienza una mañana cuando llegaron los reyes y preguntaron ¿Tenéis una habitación para nosotros? Y dijeron en la posada, claro que sí, entonces cada rey se fue a una habitación, perdón aquí que sería mejor, ahí está Cada rey se fue a una habitación, al cabo de un rato llegaron las damas y preguntaron lo mismo, si tiene una habitación para ellas y les dijo de la posada, sí, pero tenéis que compartirla con, las, con los reyes. Y dije, bueno, no pasa nada porque nos vamos bien, no tenemos problema. Lo mismo pasó con las Jotas, que tuvieron que compartirlas. Y finalmente llegaron los Ases y les pasó lo mismo. Preguntaron por habitación y tuvieron que compartirla con la Jota, las damas y los reyes. ¿Qué pasó? Esa misma noche hubo un incendio. Y todas las habitaciones tuvieron que juntarse e irse al patio. Y eso fue un caos. Unos corrían hacia la derecha, otros corrían hacia la izquierda, unos para arriba, otros para abajo... Y quedó todo hecho un desastre. El incendio se acabó y llegó la hora de volver a sus habitaciones. Y dijeron, oye, ¿por qué no en lugar de volver todos revueltos, por qué no volvemos las damas con las damas, las jotas con las jotas, los ases con los ases y los reyes con los reyes? Y de esta manera todos dormiremos todo muchos más felices y contentos. Y os voy a explicar cómo funciona este efecto en verdad es un juego matemático tú pones aquí una carta que en mi caso yo he cogido el 5 de tebol pero te sirve cualquier carta la que más os guste y ordenes bueno yo a mí me gusta ordenar a primero los reyes luego las damas luego las jotas y luego los ases pero vamos esto es cuestión de gustos y lo que hay que hacer es lo siguiente cuando se empieza se deja una carta en cada habitación en cada esquina vamos a poner aquí que se vea bien Ahí está, en cada esquina Lo mismo con las ramas. Las jotas, aquí vas preguntando que sí Que tienen que compartir las habitaciones Pero lo que haces es Dejar una carta en cada esquina Y a la, y a la hora de recogerlo Esto es lo más importante Es que no se pueden mezclar las cartas Tienes que recoger montoncito por montoncito Pero sin alterarlo Esto. Vamos a apartar un momento Y lo que tenemos es Una serie, tenemos un rey, J, eh, rey, dama, J, As, rey, dama, J, As, rey, dama, J, As, rey, dama, J, As. Y este orden no podemos perderle. Entonces lo que se hacen son cortes. Se corta y se completa. Se corta y se completa. Y de esta manera lo que se hace es que el orden sigue siendo el mismo. Rey, J, dama, As, rey, J, dama, As, rey, J, dama, As. Porque lo importante es que no... La cosa es que no se pueden mezclar. En el momento en que ya se mezclan, el orden se pierde. Pero si tú vas cortando, da igual por donde cortes, que siempre vas a tener esa serie. Rey, J, nada más. Entonces, cuando vuelves a... Ya terminar de cortar, vas diciendo que cada uno se fue por un lado corriendo. Derecha, izquierda. Cuando recoges el paquete, lo que tienes que hacer es dejar una carta en cada esquina. Y... Rey, J... Rey, dama, J, as. Rey, dama, J, as. Y como la serie no la ha roto, pues entonces cada carta sale en un montoncito. Y eso es todo. Os voy a enseñar cómo hacer desaparecer esta moneda con este vaso de cristal. Y vamos a dejar la moneda encima de, de la mesa. Tapamos el vaso, chasqueamos, la moneda desaparece. De y parece que aparezca muy sencillo, lo que venir Chasqueamos, la moneda aparece. Pues os voy a enseñar cómo hacer este fantástico efecto. Y lo que quitamos es un vaso pegamento, a poder ser de pegamento de barra, pero como no tengo y no puedo salir ahora a comprar, pues yo voy a usar este que tengo por aquí, a ver si funciona bien y un folio un folio, cartuña de colores o lo que, lo que tenéis por casa yo voy a usar un folio y lo que hacemos es lo siguiente, vamos a cortar el folio por la mitad a ver, vamos a doblarlo tal que así más o menos voy a quitar el tapete que no ayuda y ahora sí tenemos el estudio por la mitad vale, lo siguiente que hacemos es coger el, el vaso y lo vamos a marcar el borde ahí está y lo siguiente es ya tenemos nuestro redondel lo recortamos no lo cortemos al, al ras vamos a dejar un poco de, de margen porque hay que pegarlo a la superficie entonces para que haya un poco de contacto. Más o menos una cosa así. Si este es redonde, lo cortamos un poco por fuera. Luego si hace falta retocarlo, pues se retoca más adelante. así comprobamos que entra bien. ¿vale? Entonces ahora cogemos el pegamento. Lo echamos por el borde. a ver si con este pegamento sirve, ahí está, y cogemos y lo pegamos al vaso, perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer es cortar lo que nos sobe de papel. más o menos así y ya estaría todo esto esperamos que seque y entonces ya podemos hacer nuestro fantástico efecto que necesitamos una vez hecho ya nuestro invento esto lo apartamos cogemos nuestro folio así dejamos el vaso encima del folio no dejamos fuera porque entonces no, no queda muy bien y cogemos nuestro papel de periódico ¿Vale? pero lo que hemos dicho es importante no dejar el, el vaso fuera porque entonces se ve que está blanco ahí hay que dejarlo dentro del papel pues es importante el que sea del mismo color el papel O sea, si fuese amarillo, rojo, da igual Porque lo que importa es que no haya diferencia De que se note que hay Una tapita Entonces dejamos la moneda Tal que así Y lo que vamos a hacer es este movimiento Y parece que la moneda Desaparece Porque claro, si la hacemos así Se nota mucho Entonces lo que vamos a hacer es Taparlo con Nuestro periódico lo cogemos así, tapamos el vaso, vamos a hacer la marca, así, perfecto. Ahí está. Entonces, cogemos el vaso, lo tapamos con nuestro papel de periódico y decimos, sea, fíjate que el vaso, la moneda va a desaparecer. Se chasquea. Se quita el papel de periódico y la moneda desaparece. Lo pues, que pasa que aparezca pues igual cogemos, pues, lo tapamos, chasqueamos y la moneda vuelve a aparecer. Y esto es todo el secreto. Este acertijo es más fácil de lo que parece. Mira, solo hace falta tres vasos. Y un billete, o un trozo de papel. Cogéis un... mejor un billete, sí, si sí, iban de mejor, a partir de 10, 20 euros. Y si no, coges un papel y lo, y lo recortáis con la forma y listo. Un billete, un papel, dejándolo entre los dos vasos y que sostenga en equilibrio el tercero. Ahí está. Dos vasos, un billete y en equilibrio. ¿Tenéis una semana para pensarlo? ¡Ánimo! ¡Dale al coco! Segundo reto de esta semana y más divertido todavía. Un trozo de papel, unas tijeras. y El objetivo es meter la cabeza dentro de este trozo de papel, solo con ayuda de unas tijeras. Este trozo de papel aquí dentro. Pensar, pensar. el próximo sábado damos a la solución. Pues hasta aquí la primera clase. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? El sábado que viene volvemos con más retos, más magia y eso sí, ponernos en los comentarios si os ha gustado, no os ha gustado, cosas que haya que cambiar, que modificar, estamos abiertos a lo que sea. Y claro, es muy importante, si alguno de vosotros consigue sacar los retos de esta semana, que lo publique, que nos mencione en las redes sociales y de esta forma pues veremos quién está trabajando y quién está pensando y quién no. Así que nada, dale al coco esta semana y nos vemos el sábado que viene. Saludos.